Hola, hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente Por aquí tenemos esta cajita que me ha llegado La verdad, permítanme en acomodo el micro Tengo esta cajita que me ha llegado, chicos La tengo por acá, ya les doy el ángulo para que vean La caja con mayor detalle Me han enviado esta caja de España, chicos Me han enviado un detallito de parte de mi madre Que por cierto... Gracias madre hermosa, gracias por este detallazo No sé bien qué es, por ahí tengo idea Aunque por ella me comentó algunas cositas Vamos a ver si me ha enviado de pronto algo extra, no creo Pero bueno, lo importante es el detalle Aquí tengo mi regalo de Navidad Me ha llegado hoy 28 Ya sé que fueron cuatro días tarde después de Navidad Pero chicos... Lo importante es tener regalos así sea tarde No importa el día, de verdad Lo importante es que ha llegado, aquí la tenemos Permítame les doy el ángulo Bueno, bueno chicos, por aquí tenemos esta increíble cajita Como siempre nos faltan las palabras un poco exageradas Increíble, fantástica, espectacular caja Vamos a ver qué nos ha llegado de España, chicos Como les digo, me lo envió mi madre Por cierto, madre hermosa, te adoro, te amo Gracias por este su madre Vamos a ver qué es Sea lo que sea, chicos, la verdad me va a encantar, créanme que no importa Qué regalo sea, yo siempre lo recibo bien Por cierto chicos, no olviden estar muy atentos Al sorteo gamer Que estaré haciendo, recuerden el 10 de enero Para que estén muy muy pendientes Bueno, ya hemos destapado esta belleza de caja Vamos a ver qué nos trajeron y, y, y, y, y. Y bueno chicos, quedemos por acá, vemos que no efectivamente lo que suponía, nos ha llegado ropa, nos ha llegado algunos buzos, una camisa. Y bueno, antes de continuar mostrando chicos, ¿qué dicen si me lo coloco? <risa> vamos. Bueno, vamos a dejar el micro por acá para que grabe. Como les digo, vamos a colocarnos la, la ropa, espero que me graben la voz en esta posición. Vamos a abrirla nuevamente. Bueno, tenemos esta camisa. La voy a dejar para lo último. Estos son los que más me interesan porque son los que más me gustan pues para andar. ¿sí? Normalmente me gusta ese estilo de ropa, de este estilo de usos o playeras. No sé cómo lo llaman en otro lado. Bueno, tenemos por aquí... Tenemos este, vamos a sacarlo, tenemos este Ah, de Adidas, chicos, está increíble Veanlo, muy sencillo Pero es que así me gusta la ropa, a mí me gusta la ropa Sin, sin tanta pendejadita, así De pronto si es un o estampado un, o sea, un sticker muy chévere De pronto pues sí Bueno chicos, pero aquí tenemos la etiqueta que nos dice que es original de Adidas Gracias nuevamente, madre Detallazos, bueno, le han quitado el precio Buen punto, madre, para que No, no darme cuenta de los precios Vamos a ver qué tal, vamos a quitarnos este Bueno, vamos a ver qué tal nos queda esta belleza Creo que me voy a levantar un segundo Espérenme un segundito No, me queda espectacular, vean eso Mira, simplemente tiene aquí el cosito de viadidas Ahí lo muestro la cámara Por detrás creo que no tiene nada, No, pero yo no veo nada No, está, está espectacular, me, me encanta la verdad Se ve que es muy fresco La tela es espectacular, se ve de una calidad increíble Madre, gracias bueno, vamos con el segundo ¿o Tenemos otro de Adidas No, este de Nike eh, Chicos, vamos a ver qué tal me queda Permítanme me lo coloco No, chicos, espectacular veas que dorma muy bien el cuerpo Vean esto, una belleza, la verdad Vean este estampado, como les digo Un estampado sencillito Pero, pero chévere, la tela, espectacular A mí créanme que los buzos así blancos Me gustan mucho, mucho Creo que por detrás no tiene nada Permítanme un segundo no, no tiene nada y veo una cámara. No, está espectacular, chicos, para grabar videos y demás. Venga, mejor no, no lo hago aquí sentado. Bueno, el tercero y no menos importante. Ah, a este sí le han dejado el precio. A este sí le han dejado el precio, chicos. Este dice que tiene un valor de 19,99 euros. Ahí vieron el precio, chicos. Está espectacular. Este está al revés. Vamos a colocárnoslos y mira qué tal nos queda. No, chicos, una belleza. La verdad que no me quejo. La verdad que están muy, muy chéveres. Vean cómo queda. Forma muy bien el cuerpo, no me queda grande, no me queda pequeño, me queda apenas Están muy, muy elegantes, lo debo decir No, mente madre, gracias por estos detallazos, la verdad que no me los esperaba Y bueno chicos, nos falta la camisa La verdad que de entrada hubo algo como que no me gustó, pero bueno, hay que verla puesta Vamos a ver, vamos a ver, un segundo Usamos el micro para que me escuchen Bueno, me queda bien de hombros Vamos a botonarla, a ver qué tal también le ha quitado el precio, gracias madre Quería saber cuánto valía, bueno después le preguntaré Porque la verdad que me da curiosidad Saber cuánto puede valer este tipo de prendas En España Bueno he tardado bastante Pero lo he logrado chicos, así me queda esta camisa Me queda increíble Bueno, que siento yo que me queda muy bien me horna bien el cuerpo como les comentaba Siento que quedó pues no quedó ni muy apretado Ni muy suelto Me queda muy bien esa camisa Creo que queda bastante elegante Bueno este cosito no es que ayude mucho Queda bastante elegante esta camisa, lo debo decir Me siento muy bien con un jean por Ahorita estoy haciendo soy, <risa> <risa> Creo que lo ayuda mucho Esta camisa con un jean azul oscurito Más bien tipo elegante sí Unos zapaticos bien informales Créanme que quedaría bastante bien, creo que me la voy a estrenar Por ahorita el 31, nuevamente Gracias madre, lógicamente este video se lo voy a enviar A ella para que vea que De tanto cariño le hice un video para que lo vieran Mis suscriptores tanto ella, y nada chicos Muchas gracias por ver este video, simplemente quería Hacer un pequeño video de que eran los regalos que me enviaron de España Regresamos al busito que estaba usando La verdad no quiero subir aún estos buzos nuevos No lo quiero estrenar aún Ya que pues estoy aquí en la casa No tendría sentido usar estos buzos nuevos todavía chicos Voy a esperar para ocasiones de pronto especial La camisa creo que la usaré para el 31 Estos otros busitos pues creo que los usaré otro día Por ahora los voy a doblar, los voy a colgar y nada chicos, muchas gracias por ver el video. La verdad que me gustó bastante este regalo. Mi madre la verdad que se fajó totalmente enviándome estos detallitos. Me gusta bastante que me envíen ropa más de otro país. Bueno chicos, muchas gracias por ver este video. No olviden darle like al video, suscribirse aquí que es totalmente gratis. Y nos veremos hasta la próxima. Bye bye, los quiero.